Horizon Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó este martes que han incrementado el patrullaje y los esfuerzos para combatir la delincuencia. Mira, eh, primero eh, aquí nosotros hicimos un cambio, eh, eh, se cambiaron los departamentos y se trajeron oficiales que han estado aquí, que conocen bien la... Conocen bien la el área eh, se hicieron se ha hecho algo muy eh, muy que es muy importante que es la proactividad de, de la del operativo se está, estamos enfocando los operativos a los sitios más vulnerables donde hermano está afectando eh, la delincuencia y también el, el acercamiento social la, lo más importante como yo le digo a los subalternos míos que uno esté abierto al, al pueblo, a los comunitarios. A mí, eh, nos llaman los comunitarios, no importa la hora, lo que ellos necesitan y nosotros estamos siempre pendientes de efectuar, a trabajar con ellos. Es, y más el apoyo que nos dio el señor director general de la policía, el mayor general Ingeniero Medio del Monte que nos inyectó ocho unidades nuevas motorizadas, que son muy importantes, más 50 hombres. Eso no no, no dio un... Espíritu malo operativo que hemos encabezado, que no ha apoyado el, el Ministerio de la Fuerza, el Ministerio de Defensa. Eh, hemos estado haciendo operativos y vamos a seguir haciendo operativos de chequeo y diferentes puntos de la, de la sociedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.